Cambiamos de tema de información, el Consejo de la Magistratura procesará jueces implicados con el abogado Yasmani Torrico. En el caso del de abogado Yasmani, efectivamente el Consejo de la Magistratura es parte en todo el proceso, hemos sido parte denunciante, eh, nos hemos adherido al proceso que está llevando el Ministerio Público en contra de este profesional eh, y estamos eh, viendo, estamos analizando la probable implicancia o la probable participación de algunos jueces. Hemos visto de que hay dos vocales eh, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que supuestamente han tenido alguna participación en estos hechos, los mismos que están siendo sometidos a proceso penal y también al proceso disciplinario correspondiente. Quien motiva estos, estas instancias es precisamente el Consejo de la Magistratura. Denuncian ante el Ministerio Público al Fiscal Departamental de Santa Cruz por presunta participación en un consorcio ilegal de jueces. El ciudadano cruceño Alberto Gómez denunció este jueves en la Fiscalía General de Estado al Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salgueiro, por presunta extorsión y persecución. Hacia el Fiscal Departamental de la Ciudad de Santa Cruz, el doctor Mirael Salguero Palma ex vocal y presidente del Tribunal Departamental de la Ciudad de Santa Cruz a quien denuncio penalmente el año 2016 por delitos de consorcio, jueces, fiscal y abogado, reparación de justicia, prevaricato y otros. Mi denuncia en contra de él ha sido eh, rechazada por segunda vez Pese a que existen las evidencias y las pruebas, imputaciones en otros procesos los está haciendo eh, también anular y archivar. Gómez manifestó que hace más de dos años denunció por supuesta retardación de justicia a Salgueiro, cuando en ese entonces fungía como vocal de Santa Cruz y explicó que tomó la decisión porque el vocal tardó 27 meses en emitir una resolución en un litigio de lotes y que ante la presión que ejerció el fallo fue en su contra. Si usted no da curso a la denuncia que yo estoy realizando y que vengo peregrinando desde tantos años, con un libro que detalla todo el actuar pormenorizado de toda la red de corrupción en el, en el departamento de Santa Cruz, con flujos de llamadas, con reuniones entre, entre delincuentes y jueces, vocales, fiscales y demás, con longitud, latitud y demás, con toda la documentación que se exhibe y que ha adjuntado de prueba, usted sería cómplice. De los delitos que yo denuncio. En su memorial, Gómez además pidió la destitución de Salgueiro, que además es postulante a vocal para las salas constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional.